Estoy más desorientado Es un poco complicado En mi mente saturado Pues aquí estoy encerrado Nada hace diferencia No hace falta inteligencia Estoy lleno de demencia Me traiciona la conciencia Y estoy aquí sin ti Luchando con el fin de no caer en este ring No quiero estar sin ti, estoy aquí sin ti Luchando con el fin de no caer en este ring No quiero estar sin ti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 for <laughs> the